Hola Tribus, soy Sara Rodríguez y esto es Accesibilidad con Sara, un espacio donde comento ejemplos reales de entornos y productos accesibles y no accesibles. Hoy os quiero hablar de estos auriculares que vemos sobre la mesa. Fijaos cómo están compuestos por los elementos más habituales. Tenemos lo que es la diadema con los auriculares formando los cascos eh, de los que pende el micrófono y finalmente el panel de control. ¡Listo! No necesitamos más ni diseños eh, mega elaborados. Con unos cascos típicos podemos conseguir un nivel de accesibilidad bastante bueno. Solo hay que tener en cuenta algunas cuestiones importantes eh, que vamos a encontrar principalmente en el panel de control. Mirad, eh, tenemos cuatro botones y todos los botones están identificados, señalizados, con un pequeño icono, pictograma, que son estos símbolos gráficos que ya estamos todas y todos muy acostumbradas a verlos. Eh, los encontramos en las páginas web, en la señalización, manuales, etc. Bueno, es una manera muy rápida, muy cómoda de comunicar ideas concretitas, ¿no? sin necesidad de leer y sin necesidad de pensar demasiado. Con lo cual ya estamos comunicando de forma fácil el uso eh, de el panel de control y por lo tanto de los auriculares, porque no tienen mucho más. Vemos que han escogido iconos eh, bastante universales, estándar, compuestos por elementos muy sencillitos, eh, fácilmente identificables. ¿no? Tenemos el primer botón arriba es para mutar el micrófono y tenemos un micrófono tachado con una barra, sin más. Le sigue subir volumen con un más, bajar volumen con un menos y finalmente mutar los auriculares con un altavoz tachado con una cruz. Listo primer punto a favor seguimos vemos que el botón de mutar el micrófono está iluminado en azul eso es porque está activo si lo pulso se pone en rojo ¿vale? en este momento lo tenemos mutado lo tenemos apagado el micrófono bien eh, pues bueno alguien puede pensar que esto no es estrictamente necesario porque efectivamente te acabas dando cuenta ¿no? eh, de que tienes el micrófono eh, apagado pero seguro que a todo el mundo le ha pasado que os habéis encontrado en una eh, videoconferencia os están diciendo no no te oigo o habéis grabado un vídeo como este y después de invertir el tiempo en grabarlo os habéis encontrado con que no hay voz no hay sonido ¿no? porque el micrófono estaba apagado pues algo tan sencillo como eso poner una lucecita eh, nos ayuda a, a reducir la, la incertidumbre en este tipo de situaciones ¿no? y a identificar rápidamente si el problema es ese, nos hemos olvidado de encender el micrófono o si tenemos que buscar el problema en la aplicación de videoconferencia, en el programa de ordenador, en donde sea, ¿no? en otro lugar. Con, con lo cual, hacemos, seguimos haciendo el uso del producto más sencillo, más fácil. Eh, siguiente característica. El botón de subir volumen tiene el signo del más en relieve, cual no se aprecia mucho en el vídeo. Voy a poner el panel un poco eh, lo voy a ladear un poquito y po podéis ver igual la sombra que genera los puntitos. ¿vale? El símbolo está en relieve. Esto implica que yo me puedo eh, ubicar y guiar en el panel a través del tacto. Simplemente necesito conocer y saber el orden de los botones cuál es cuál y entonces yo con, con, sin necesidad de ver, ¿vale? puedo tocar y decir ah, este es el botón que tiene relieve, bien, es subir volumen, con lo cual aquí arriba que solo hay uno, tengo mutar micrófono y aquí abajo que tengo dos, pues tengo el de bajar volumen, etcétera. Eh, y esto lo hace accesible eh, a personas con dificultades visuales, pues con ceguera, o baja visión o cualquier otro tipo de, de problema. Bien, alguien se puede estar preguntando ¿y por qué no ponemos en relieve todos los botones, el signo de todos los botones? Y de esa manera tampoco tenemos que recordar el orden ni conocerlo, ¿no? Lo podemos ir identificando. Pues porque um, los botoncitos son muy chiquititos. Si podéis ver el, el panel a escala con mi mano, es un panel pequeño, unos botoncitos muy pequeñitos. Entonces el signo también lo es. Eh, mi dedo gordo tapa entero el, el botón. Y de esta manera es muy, muy, muy difícil a través del tacto poder discriminar qué es ese signo. Lo único que yo noto es que hay una diferencia entre fondo y signo, ¿no? que hay un relieve, que hay algo que sobresale. Pero eh, eso, diferenciar entre uno y otro sería muy complejo. Con lo cual, si ponemos todos en relieve, pues eh, es, no, no estamos facilitando ese uso, sino todo lo contrario, ¿no? estaríamos evitando o estaríamos unificando otra vez todos los botones que se parecerían entre sí. Bien, pues fijaros que con estos pequeños detallitos tenemos unos auriculares pues ya digo que pueden utilizar prácticamente todas las personas. ¿Sería mejorable? Sí, hay algunas cositas que podemos mejorar. ¿no? Como hemos comentado, los botones son muy pequeñitos, están bastante juntos entre sí. Entonces podríamos hacer un panel de control un poquito más grande, separar un poco más los botones, quizás ampliarlos un poquito más, pues para aquellas personas que carezcan de una mano ¿no? que tengan, o que tengan que manipular con el codo o con alguna otra extremidad o esas personas que tengan más dificultades con la psicomotricidad fina. ¿no? Si hacemos fotocitos un poco más grandes, les facilitamos el poder dar aquí y no aquí. ¿no? Y a veces a mí se me está moviendo la mano y tal, si está muy cerca y quiero montar los auriculares, acabo bajando el volumen. Bueno, pues como digo, la gran mayoría de, de situaciones en el mundo son mejorables pero sí podemos encontrar productos sencillos que no se, eh, no, no se anuncian como accesibles y sin embargo tienen un nivel de accesibilidad bastante bueno. Así que bueno, como es un ejemplo positivo el de hoy, voy a dar la marca. Son m -Po, los podéis encontrar en, en internet. Y nada, pues si alguien está pensando en comprarse unos auriculares, necesita unos así más accesibles, o simplemente quiere, quiere primero la marca por hacerlo bien, pues ahí tiene la referencia. ¿Vale? Eh, no, si os ha gustado, no os olvidéis de comentar en redes sociales, y si conocéis ejemplos parecidos, vinculados, pues también comentamos y, y así conocemos más productos. Bueno, gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.